WPR y los cantores de Villabono. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Saludos Puerto Rico. Hoy es sábado 7 de enero de 2023. Esperamos que hayan disfrutado del Día de Reyes junto a su familia. Les saluda Madeline Ortiz y estamos de regreso para presentarles los sorteos de lotería electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora.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 Juega que para esta noche tienes 325 millones de dólares. Y pídalo con multiplicador que puede aumentar hasta 5 veces tus premios menores. Esta es tu oportunidad de convertirte en millonario. Y no olvides que Loto Cash te espera este próximo lunes con 540 mil dólares garantizados. Y te los puedes llevar a casa en un solo pago, al igual que la doble revancha que cuenta con...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 Añade Wild Ball a tus pegas para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. ¿Qué tal si damos comienzo con el sorteo de Wild Ball? Adelante. Mucha suerte a los que ya están integrando Wild Ball a sus jugadas. El número ganador es el 3. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 3. Ahora damos comienzo al sorteo de Pega 2. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 2 comienza con el 1. Segundo número. Es el 5. El número ganador de Pega 2 es el 1-5. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 15. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! El número ganador de Pega 3 comienza... ...con el 5. Segundo número. Repite el 5. Tercer número. Es el 4... El número ganador de Pega 3 es el 554. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 554. Y ahora concluimos con el Pega 4. Este boleto en mano, llame su suerte. El número ganador de Pega 4 comienza con el 1. Segundo número es el 9 tercer número 7. Cuarto número es el 3. El número ganador de Pega 4 es el 1973. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 1973. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por acompañarnos, los espero esta noche a las 9 con los sorteos nocturnos. Que tengan buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos. Parecimos y con mantilla y cerradilla volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zahuán, vayamos de la terminal y la boca volvió a patinar. Ya pasamos el río Oaxaca y en los túneles pronto vamos a entrar. Ahora viene Isabel Aguadilla y en rincón volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zahuán, vayamos de